The <laughs> next <laughs> Don Mario era en lindiera del barrio. Buen tipo. Pero muy maloliente por su costumbre de dormir en las alcantarillas. Cuentan sus seniles contemporáneos que Don Mario solía obtener un empleo estable como destapacaños. Pero que tantos años de pasar en los ductos del desagüe haciendo plomería a nivel industrial lo dejaron deschavetado. El pobre Don Mario lo perdió todo. A su novia, a sus amigos, pero lo que realmente devastó su cordura, fue cuando su hermano Luigi abandonó la ciudad montado en un carro alegórico con forma de dragón que él mismo había construido. ¡A qué bello día para visitar las cloacas! Es así que son toda una aventura. No como esos aburridos caños dentro de los hogares. Mario, deja dormir. Cállate, honguito. Te acordás por qué te pusimos ese apodo con Luigi? Porque vivís entre fungis. Arreglate vago. A este honguito ya me cansé de decirle que haga algo con su vida. Honguito un vago, Luigi otro soñador pero al menos tiene iniciativa y emprendimientos. Siempre que me llama está en algo nuevo. Hace un tiempo recuerdo que se le había dado por construir autos alegóricos con forma de animales. O hablando del rey de Roma. Hermano. ¿Cosa está sucediendo? Piccolo hermano. Acá andamos. Tengo una noticia que darte. ¿Y ahora? Déjame adivinar. No vas a ayudarme más con la plomería y te vas a dedicar de lleno a los autos. Más lejos de la verdad imposible. Ahora soy cazafantasmas. Hermano te has vuelto loco. No. En efecto ya modifiqué la aspiradora que tenía para los coches. Me voy con el Dios inmóvil a recorrer las viejas casonas del país. Te has vuelto loco. No quiero discutir más sobre este asunto. Estoy con la sopapa bajando a las alcantarillas. Hablamos luego. Mario se sumergió en su rutina y en las alcantarillas. Estaba tan obsesionado con acabar el trabajo de la tarde, que olvidó por completo su cita. Los túneles cloacales lo llevaron al otro lado de la ciudad. Y al salir todo mojado de peste, sacó su teléfono de la aislanta dentro de su ropa, y como un rayo que destruye bocas en una noche de tormenta, le cayó el mensaje de su novia. Mario, llegaste tarde una vez más. Esta fue la última. Me voy con Morton. Mamá mía! ¡Mi princesa! El corazón de Mario se quebró. No había llorado así desde que perdió su herramienta preferida para cerrar las cañerías. El rayo además derritió su cerebro. De pronto la vida perdió sentido. Esa realidad ya no era sustentable. Era tiempo de un cambio, de una nueva vida, el nacer de un nuevo Mario. De un Super Mario que ahora vivirá para recuperar a su princesa de las garras del villano. Ayúdame Mario, te necesito. Repetía la voz en el interior del fontanero. Y así Mario regresó a su casa golpeando con sus puños las paredes y clamando por su princesa. Lo siento Mario pero tu princesa no está acá. Mejor ándate antes que destruyas toda la casa. -u -u Cálmate Mario, ¿quién es ese culpa El que raptó a mi princesa. La tiene en su castillo. Entonces anda por ella que en el mío no está. Así que deja de romper mi habitación. Ayúdame Mario, te necesito. ¿Podrá el fontanero rescatar a su princesa? ¿Qué peligros le esperan allá afuera? ¿Volverá Luigi alguna vez? ¿Honguito encontrará trabajo? Descubre el desenlace de estas y otras interesantes incógnitas en el próximo capítulo de Hongos, Música y Otras Hierbas.